Ahí está, vamos, espectacular, vamos la pescadora, muy bien, picó ahí en la orillita, hay que buscarla en la orillita. vamos a tener más para acá, así para ahí, ahí. que ahí. se ve ahí, espectacular, con carnada, con mojarrita que recién sacaste acá en la orilla, con un mojarrero, así que la carnada está acá, no hay que traerla, con un mojarrerito nomás. Hagamos una fotito. Vamos con la devolución como corresponde. Muy bien la pescadora. Y vamos a buscar más. ¿eh? Ahí se va, apretar para arriba el manguito. El... Ahí se fue, perfecto. Ahí se va. ¿La viste cómo se fue? <ríe> Qué lindo. Mirá el lugar donde estamos pescando. Arroyo de las cabañas, puerto alto delta, eh. Una maravilla. Vamos por más.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 Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrarles algo eh, básico para la pesca con señuelo Bueno, primero presentarles algunos pombitos de caña de reel rotativo. En este caso acá tenemos algo de la marca Shimano, el modelo Caius. Viene en manija derecha, en manija izquierda. La caña es en dos tramos para aquel que necesita más comodidad para transportar. Y después tenemos un pombito de spinning de la marca Daiwa el reel es el shock, la caña también es shock, es un combito de spinning para de taladillas y después acá por detrás tenemos un combito un poco más pesado para la pesca de dorado con señuelo, dorado con señuelo o cualquier que le guste usar también un combito liviano para pescar con carnada y bueno entre ellos acá hay unas marcas de señuelo como Rapala, Raptor, Stripe Pro, BML, Payo, Pirayu, Don KB, Gozio, Cucu, por detrás, consulta por cualquier combo, cualquier modelo de señuelo, acá es algo básico que, que podemos mostrarles, pero tenemos mucha variedad. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAirS.a.com o al Instagram FreshAir.ok.com. Okay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 un pique bien en la orillita mira tomó un señuelo una un pescadito con cucharita ¿eh? están en el sol acá en poca agua a ver cómo cómo se va a filmar no vamos a tararita ¿eh? ahí tomó bien cerquita a la orilla mira qué vamos a hacer que se canse un poco es difícil para subirla acá estamos en las cabañas puerto alto delta que tiene pesca en sus arroyitos bueno como ven, con cucharita, linda tarucha. Y están acá en agua calentita, poca agua. Preciosa, ¿eh? Creo que. Como hace cabecea para sacarse la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 como un señorito un pescadito con cucharita así que bueno vamos a devolver a ver si sacamos más ¿eh? vamos. vamos con la devolución una linda tarchita ahí está ahora sí vamos a ver ahí está bueno se fue espectacular ahí en la brillita están picando a mostrar como hacemos siempre alguna novedad en este caso es un rifle PCP de la marca red target es el modelo hp 900 un rifle que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero es muy muy muy liviano porque tenemos el, el almacén que es de titanio que soporta hasta 300 bares si ¿sí? realmente una carga muy potente si ¿sí? tiene supresor de sonido en todo el todo el recorrido del caño, con lo cual lo hace muy silencioso. Viene con el sistema de cerrojo. En vez de tener un cerrojo tradicional, lo que hacemos es, de esta manivela, lo corremos para atrás y ya queda cargado. Viene con un cargador rotativo de 10 disparos. Ahí tenemos el seguro. Gabi, para que lo veas. Ahí está como para disparar en rojo y ahí está con seguro. Tiene otra particularidad que está muy bueno que tiene el selector de disparo, de potencia, por este rifle o cualquier otro que tenemos en nuestro local, como siempre decimos ya. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variadas.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 el paraíso del pescador deportivo san blas en su mejor momento agradecemos estas excelentes imágenes a nuestro amigo gustavo carranza quien en esta oportunidad salió a pescar junto a clientes hacia la mejor zona de pesca ubicada en el canal culebra un clásico y rendidor pesquero navegaron por supuesto en la embarcación Yamila de 20 metros de eslora, muy cómoda, se navega muy bien y eso ayuda a hacer grandes distancias. Y comenzaron la pesca buscando los cazones, una especie eh, que no se da siempre y que en este momento es cuando mejor pica. Eh, realmente es una pesca muy deportiva, ya que bueno, son cazones entre 10 y 20 kilos. Eh, la, ofrecen muy buena pelea. Son muy combativos y la verdad que se puede disfrutar mucho de su pesca únicamente con devolución. Está prohibido matar estos peces, así que la pesca es deportiva solo con devolución, como ven en imágenes. Pero bueno, se puede disfrutar de unas buenas corridas. En cuanto a los equipos, se suele usar un equipo un poco más pesadito: caña de 25-30 libras, riles rotativo, cargados con tanza del 0.50. En cuanto a la carnada rinde muy bien los trozos de magrú atados con hilo eh, sobre un anzuelo que puede ser 9-0 de pata larga. Por supuesto también mientras hacían esta excelente pesca intentaron la pesca de las grandes corvinas rubias del culebra y también tuvieron éxito como vieron, van a ver en, en imágenes logrando eh, corvinas de muy buenos portes en este inicio de temporada, recién está comenzando así que aprovechen y reserven su lugar ahí tienen el teléfono para comunicarse con Carranza Pesca 2920 3275 28 o lo buscan en facebook como Carranza Pesca y Turismo o también al teléfono 02920 499 258. además de poder ser dos embarcaciones totalmente equipadas también tienen alojamiento en departamentos eh, totalmente eh, equipados así que bueno eh, ya no queda más que invitarlos a disfrutar de este fabuloso pesquero.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 Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en claromecor Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022.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 grande hermosa está miren qué bonito acá estamos con el amigo Andrés. Andrés, vamos a fumar las embarcaciones y sí, vamos a ver ¿Eh? cómo están de agua y eso ¿Sí? y hay quedado bastante afuera mirá como se hinchan ha bajado mucho el agua eh, y cabe recordar y le vamos a decir al grupo de, de pescadores miren miren lo que bajó en la laguna ¿Eh? Acá está la muestra de lo cómo cambia la laguna. Ya vemos gambarrusa ahí, ¿no? Pasto. Gambarrusa, así que bueno. Ya vemos gambarrusa y la laguna bajó, realmente ya bajó. Lamentablemente es la realidad. Pero ahí ha bajado unos 50 centímetros. Sí. Bueno, vamos a ver las embarcaciones. Allá están los muchachos hinchando con las embarcaciones. Lindo, lindo Che. ah no, lindo, lindo, lindo. Ah, mira, está, está malo Che. Esa. <ríe> José, eh, cambio de modalidad. Las queridas tarucha aparecieron. Abriendo la temporada, Madariaga. Y grande, eh, grande. Eh. Está justo en el sol. Oh, vamos a volver a verla saltar, qué linda. Carnada. La flor. Linda para arrancar, ¿eh? Mira que tarucho, pedazo de cocodrilo. Quiete. ¡Sí, ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! agárrala agárrala está ¡Sí! ¡Bien negrita! Oh, ¡Está arriba de los dos kilos! ¡Bien, José!